La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno llama a las entidades empleadoras, empresas públicas y privadas, micro, pequeñas, medianas y grandes, a no cerrar las puertas a las y los jóvenes, un llamado que hoy es especialmente urgente en el contexto de los retos de la crisis y la recuperación económica. Este decálogo tiene como propósito impulsar la contratación equitativa de jóvenes, principalmente de aquellos que presentan más desventajas. A pesar de las dificultades económicas que el país enfrenta, las y los jóvenes merecen una oportunidad para desarrollar su potencial sin discriminación. Número 1. Asumir compromiso público con el principio de no discriminación. Presentar las acciones verificables para erradicar la discriminación en los centros de trabajo e incluir acciones específicas para jóvenes y mujeres. Tener la leyenda de inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades en las oficinas de Recursos Humanos y sitios web de la organización. Punto número 2. Seleccionar con base en el perfil de puesto. Garantizar que la selección se realice con base en el potencial, la experiencia y las habilidades del aspirante para desempeñar el puesto de trabajo ofertado, definido desde el inicio. Número 3. Evitar hacer diferencias subjetivas. Solicitar currículum vitae sin fotografía y seleccionar sin hacer diferencia por edad, género, lugar de nacimiento, lugar de residencia, apariencia física, etnia u otras condiciones que aludan a diferencias subjetivas o afecten la dignidad de las personas. Número 4. Respetar la esfera privada de los aspirantes. Evitar Preguntas sobre datos sensibles en las entrevistas y formularios de solicitud, tales como la condición de salud, orientación o preferencia sexual, religión, estado civil, uso de tatuajes o cualquier otra información que no sea relevante al perfil de trabajo. Evitar solicitar la carta de antecedentes no penales. Punto número 5. Solicitar información médica indispensable. Solicitar información médica o de condiciones de salud solo después de la contratación, evitando pedir pruebas de embarazo o VIH. Las pruebas de consumo de drogas, alcohol o de confianza solamente son aceptables cuando son indispensables por el perfil del puesto. Número 6. Dar información completa del proceso de selección. Desde un inicio, informar a los solicitantes los pasos del proceso de reclutamiento, así como los resultados obtenidos en cada paso. Informar si no han sido seleccionados dándoles retroalimentación que les ayude en el futuro. Tener acciones afirmativas para mujeres, posibilitar condiciones que favorecen la inclusión laboral de mujeres, entre otras, jornada compatible con familia y escuelas, espacios de lactancia, acceso a centros de cuidado infantil y preferencia de contratación cuando sea factible. Punto 8. Tener acciones afirmativas para jóvenes, ofrecer jornadas de trabajo compatibles con estudios, capacitaciones continuas y formas de aprendizaje, posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. 9. Favorecer la accesibilidad y fomentar la diversidad. Favorecer las condiciones de accesibilidad para la inserción laboral de personas con discapacidad y otras vulnerabilidades y fomentar la diversidad en términos de género, etnia, orientación sexual, religión, lugar de procedencia, entre otras. 10. Cumplir derechos laborales. Cumplir totalmente las normas laborales del derecho al trabajo digno. Entre otras, a trabajo igual, salario igual, sin distinción entre hombres y mujeres o entre jóvenes y no jóvenes. Remuneración suficiente para quien trabaja y su familia. No menor al costo de la canasta básica para dos personas. Afiliación a la seguridad social. Jornada de trabajo máxima de 48 horas a la semana con un día de descanso, vacaciones y pago de horas extra. Seguridad e higiene en el trabajo. Acceso a formación y capacitación continua. Libertad de asociación sindical y negociación colectiva cumplimiento de normas oficiales como la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación y la norma oficial mexicana 035 sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, entre otras. Estamos convencidos de que México será mejor si cada vez hay más jóvenes con trabajo digno, por lo que te invitamos a adoptar este decálogo para asegurar su inclusión económica de forma equitativa.